Los asteroides son objetos rocosos presentes en nuestro sistema solar, están formados básicamente de silicatos, hierro y níquel. Son más pequeños que un planeta y mayor que un meteorito. La mayor parte provienen del cinturón de asteroides, una zona entre Marte y Júpiter plagada de estos objetos, a considerables distancias unos de otros. Esto explica que una colisión entre ellos sea bastante remota, pero a veces ocurren. Otros son desviados de su trayectoria por atracciones gravitacionales. Cuando esto sucede salen despedidos, a veces hacia el interior del sistema solar. Algunos orbitarán en torno al sol, otros impactan con planetas. La Luna, nuestro satélite, al no poseer atmósfera protectora, es un candidato preferente a recibir impactos de asteroides. Zorografía, salpicada de cráteres, así nos lo manifiesta.